¿Por qué se come bacalao en cuaresma? En épocas de abstinencia era muy difícil conseguir pescado fresco y el bacalao, por su facilidad de salarlo y secarlo, se convirtió en un pescado popular por su fácil conservación y bajo precio.